¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Una vez más acá, estamos conectados a través de La Voz del Sur, su canal digital desde Catamayo. Hoy nos encontramos ya eh, prácticamente en lo que es el centro de San Pedro de la Bendita, esta hermosa parroquia del Cantón Catamayo, cuando la, las personas, la comunidad, hombres y mujeres, se eh, han eh, dispuesto justamente para poder recibir a la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, que en estos momentos ya... ...está prácticamente arribando a lo que es San Pedro de la Bendita... ...dos horas de recorrido desde su salida del de barrio Trapichillo... ...donde se celebró también una hermosa dos eucaristías importantes... ...y ahora pues ya estamos acá, hemos venido caminando junto a ella... ...con un sol muy muy fuerte durante todo el trayecto... ...sin embargo esto ha sido también como un aliciente, ¿no?... ...como una prueba de fe para toda la comunidad... ...que ha venido pues caminando ya durante este, este tramo este último tramo para llegar a San Pedro de la Bendita donde la Sagrada Imagen es recibida con aplausos, con oraciones, con música eh, sobre todo con ese corazón de la gente que la entrega a la Madre de Jesús, a la Madre Nuestra conocemos que a su llegada luego de la Eucaristía presidida por el párroco de este lugar el Padre Eduardo Delgado eh, estará justamente, habrán actividades de orden eh, eh, también eh, cultural, musical, acá en eh, San Pedro de la Bendita. Se ha instalado, pues, eh, lo propio, ¿no? Una amplificación, una tarima muy bonita. Y vemos eh, en eh, los, eh, lo que tiene que ver eh, las, eh, los pasillos de... ...donde se encuentran ubicados pues eh, los arreglos también... ...que han preparado la gente para recibir como ella se merece... ¿no? ...como una reina, como lo es aquí a San Pedro de la Bendita... ...ahí están los amigos de la Policía Nacional... ...que visten un eh, uniforme apropiado para este día... ...un uniforme blanco... ...son los motorizados de la Policía Nacional... ...que están eh, liderando esta peregrinación... ...ya en la entrada prácticamente de lo que es el centro de San Pedro de la Bendita, estamos ya unos pasos nada más de la iglesia, ustedes pueden escuchar el sonar de las campanas del templo anunciando la llegada de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne a San Pedro de la Bendita ¡Virá, el cine! ¡Más suerte! que Dios su el Mientras mientras recorre la vida tú nunca solo estás Con un por Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Y queda bien el cisne. Que viva la, la reina del cisne para ella. Ahí está también la banda de músicos de la policía Y el ingreso triunfal a San Pedro de la Bendita de la Sagrada Imagen La Virgen del Cisne, la Churonita como se la conoce también con mucho cariño Ahí están sobre los hombros de los gancheros Quienes eh, año tras año acompañan, custodian también a que la imagen sea trasladada como corresponde, con el respeto y siempre, pues, velando por ella. Se dispone en este momento también ¡Sinueve! a hacer la entrega oficial de la Sagrada Imagen a las autoridades de San Pedro de la Bendita. No, no, no estamos transmitiendo. En estos momentos se va a hacer el acto de rigor de entrega de la custodia a las autoridades eclesiásticas de la parroquia. Padre Eduardo Delgado párroco de la parroquia San Pedro de la Bendita para la Policía Nacional es un orgullo cumplir con este tramo en la custodia traslado y seguridad de la sagrada imagen, hemos culminado el segundo tramo de retorno Catamayo, San Pedro de la Bendita sin ninguna, sin ninguna novedad, esperamos que el custodio quede en sus manos, listo a la Policía Nacional para su pronto destino hasta la hasta la parroquia del Cisne. Señor Teniente Coronel Calderón, caballeros y damas de la paz, bienvenidos y gracias por traerla con alegría, con fe, con amor, con devoción a nuestra queridísima Madre, la Santísima Virgen del Cisne. Que ella sea su ayuda, su protección, bendiga a su familia y a su noble institución. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. De esta manera se ha hecho la entrega de la custodia por parte de la Policía Nacional a las autoridades religiosas de San Pedro de la bendita y en estos momentos se le va a colocar en la en el altar eh, donde se le ha preparado para realizar la eucaristía de bien llegada a la sagrada imagen de la Virgen del cisne con los el aplausos la y la alegría de la gente nuestra madre Señores policías, pasar al completo parroquial, por favor. Todos en esta puertita de acá, a mi mano izquierda, por favor, para que se sirva un refrigerio a todos los policías gancheros que nos han acompañado en este día de la peregrinación de Nuestra Madre. Vamos a dar lectura a las intenciones para esta Eucaristía de las 5 de la tarde. De bienvenida en honor a Nuestra Señora del Cisno por la salud de Claire, Caitlin García por la salud de la familia Takurin y Bacelo.